Un gran honor poder recibir el talto de los 90 años de la maternidad nacional y tal escuela con una inmensa trayectoria. Y ver acá a muchos maestros, profesores, que han sido profesores míos, y la verdad que a lo largo de estos 90 años se enaltecieron a esta maternidad. Se en el sentido de que ya le van a ser un hospital de referencia tanto a nivel provincial como nacional, como dijo Domingo. se han realizado en esta maternidad nacional, que son vulnerables, es lo que hoy nos hace una de referencia en el centro del país. Como bien les dije, sin lugar a dudas, eh, la pandemia retardó la intención de nuestro plan estratégico, pero con Patricia, con todo nuestro equipo de gestión, con Marta, que hoy no, no la veo, sabemos hacia dónde vamos, estamos convencidos de que estamos transformando nuestra... Modernizándolas, innovándolas y tenemos un rumbo y un rumbo en, el mundo. en ese sentido. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir incorporando tecnología en nuestros hospitales. Prontamente vamos a comenzar en nuestras dos instituciones y la Maternidad Nacional, que hoy es un año, nos quiero anunciar, con todo un relevamiento y una modernización para todo lo que es la transformación digital de nuestros hospitales universitarios para ponerlo a la vanguardia. Y como bien dijo el director. Hoy nuestros hospitales universitarios no le tienen que, eh, a ver, compiten con cualquier clínico sanatorio privado de, de, de, de la provincia y del país. Pero más allá de todo lo que nosotros podamos aportar como autoridades, como recursos tecnológicos, innovación, modernización, nuestro mayor capital es nuestro recurso humano. Son ustedes, son nuestros docentes, nuestros profesores y nuestro personal administrativo que día a día gracias a su trabajo y dedicación en antecedentes de institución. Así que yo les quiero agradecer a todos ustedes por todo su compromiso y desearles un, inox, un muy lindo cumpleaños estos festejos. Sé que han hecho unas jornadas durante toda la semana que fueron muy importantes, con mucha participación. Así que estamos muy contentos de poder acompañarlos hoy y decirles que para mí es un honor poder presidir esta gran facultad poder presidir este acto de los 90 años de esta gran institución, a la cual quiero mucho, y poder verlos a todos ustedes después de dos años que de esta pandemia que todavía no ha terminado, pero hoy tenemos la posibilidad de estar juntos y reunirnos y vernos. Muchísimas gracias y a seguir trabajando.